y de esta manera eh, pudimos arreglar este Zoom que está en línea. Hola, Fernando. Eh, buenas noches. No Hola. sé si se puede decir buenas Hola, noches, Luis. ¿no? Luis, sí, buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo lo que yo decía, si esto había sido eh, una pelea o un crimen. No, esto fue un asesinato. Eh, uno de los asesinatos más... Este, violentos violentos e inusitados que se ha visto en, en los últimos tiempos. O sea, realmente nos, nos estamos quedando cortos con las descripciones porque, de alguna manera, este, retransmitir lo que exponen los, todos los testigos en la audiencia de debate en cuanto a la brutalidad del salvajismo y la violencia, es, este, es muy poco lo que podemos este, retransmitir. O sea, es tétrico este, escuchar a, a todos los testigos hablar de miedo, de terror, cuando ni siquiera eran, ni siquiera eran parte de la gresca, de la, greca, ¿no? de la esta, este supuesto ataque. Entonces, realmente, eh, uno, hoy, hoy por la mañana y hacer, luego hacer, una, obviamente, una, una profunda evaluación, porque en algún momento... Se, se tejió la, la posibilidad de que esto sea una conducta típica de, de, de aquellos quienes practican un deporte noble como el rugby. Mm, y realmente, sí. esta gente no tiene nada que ver con el rugby, no tiene nada que ver con el deporte, o sea, no tiene sí, nada que ver con la mira, gente que maneja eh, y que educa burlando, en el Burlando, Burlando, quiero decirte una cosa. Yo creo que nos conocemos hace mucho tiempo de tantas causas, de tantos temas, y yo nunca te vi... ...una puteada en la boca... ...en el sentido que siempre ha sido respetuoso... ...incluso de lo que están en la vereda de enfrente... ...pero esta vez te vi como desencajado... ...puteando a todos los que estaban sindicados... ...como los posibles asesinos de Fernando Baezosa. este ...¿esto es por qué? ¿No pudiste dominarte? ¿Te superó la situación? No, en realidad, eh, a ver yo... ...obviamente uno está, cuando uno está cuando uno está en un debate... ...está atento a, exclusivamente a su trabajo... Yo, obviamente, trato de ir observando qué es lo que pasa. Como la sala es, es chica, uh -huh. es eh, la sala más grande que tienen los tribunales de, de acá de, del Departamento Judicial de Dolores, pero para la cantidad de detenidos que hay, para la cantidad de público que quiere asistir, para la cantidad de partes que somos, este, realmente se queda, se queda queda reducido el espacio. Los detenidos los detenidos están no están al digamos, a, a diestra y derecha de, del defensor, como normalmente uno ve en todos los juicios orales, sino que están sentados casi de la misma manera que el, que el público. Entonces hay cosas realmente que tienen que ver con lo gestual que se me escapan cuando, cuando tengo que tal vez mirar para atrás para ver a los detenidos. Salgo y me dicen, hicieron, se rieron, este, hicieron gestos, se rieron también de Ventura, que es un, un pobre chico que... Que, este, ...que se indicaron como autor del crimen... ...y no tenía nada que ver... ...estaba más de 300 kilómetros de distancia... ...y que, que, es que no era un negro de, de mierda... Y, no. ...y entre otras cosas también... ...entonces cómo no querés que uno reaccione... ...depende de unas una hipótesis... ...de esas características... Si, son así, si, ...si hicieron eso... ...estando los papás de, de, de la víctima... ...o sea tanto Silvino como Graciela... ...y después de escuchar y tener que soportar... ...observar y ver... ...videos donde matan y rematan a su hijo sí, durante todo el día... ...¿qué querés que diga? Ahora doctor, doctor, una pregunta... No, perdón. Sí, sí, no, está bien, está bien, dale. Una pregunta doctor, eh, ¿cuánto tiene que ver con su bronca... ...algunos errores procesales que cometió eventualmente la fiscal... ...y que permiten que ellos se constituyeran en particular damnificado ...y le estén embarrando la cancha? Mira, realmente yo, yo no estoy de acuerdo con esta postura... ...yo creo que la fiscalía hizo... ...un trabajo este, eh, bastante loable... ...no nos olvidemos que las fiscalías en la provincia... ...trabajan con muy poca infraestructura... Eh, con, con, ...con lo que pueden... ...esta es una causa tremendamente voluminosa... ...todas las nulidades que pidió la defensa... ...todas las nulidades que pidió la defensa... Este, ...fueron ya resueltas... ...incluso por este mismo tribunal... ...por otros tribunales jerárquicamente superiores... ...a este tribunal... ...y realmente nosotros no teníamos... ...ningún tipo de preocupación respecto de la posibilidad de que se nulifique este juicio. Ninguna, ninguna, no no, no, no estaba no estaba dentro de, de la perspectiva este, de posibilidades que este, este juicio se caiga o se anule. Así que eh, no solamente esto es reconfirmatorio del buen trabajo de la uh -huh. Fiscalía eh, y del juez de garantía que debo resaltar, también de la Cámara de Dolores, también del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, sino que fundamentalmente es un excelente trabajo de este sí. tribunal que resolvió en el mismo día este con, con, con una calidad jurídica realmente también pocas veces vista. Pero, ¿no? Burlando, mucha... quiero, quiero cotejarlo con usted porque legalmente no sé, no conozco el código de PAPA, pero me decía un juez conocido este que es bien posible que la defensa opte en las próximas horas de hacer una presentación de recusar a la jueza porque creen haber visto que ella en determinado momento enjugó alguna lágrima y por ese motivo podrían pedir la recusación que no sería en contra, digamos, del proceso, pero sí que lo demoraría con una gravedad que la jueza no tiene reemplazante en el caso que se la recuse. ¿Esto puede ser así o es un invento? Yo, yo he visto un tribunal este, uh -huh. realmente muy, muy, muy serio, o sea, acá no... no... No he visto irregularidades, planteos, de hecho hasta el día de la fecha este, el, el doctor Tomei hizo este planteo de nulidad de del primer día y luego, luego este, cada vez que se abre el debate se le pregunta si tiene algún tipo de planteo para hacer y bueno, eh, es, esas supuestas lágrimas que, que referís, este, Luis, seguramente serán el día que declaró la mamá de... Fue ese día, Fernando. De Fernando, de Fernando, que emocionó a todos. Yo realmente a la jueza no la vi emocionada, ¿eh? la vi, sí, atenta, como todos los jueces. Sí vi, sí vi, te voy a ser franco, sí vi realmente llorar este, a infinidad de gente en, en la sala. Eh, vi custodios que tenían este, realmente los ojos este, llenos lleno de lágrimas y color colorado. Hola, doctor, pero, pero jueza, a los jueces. Inmutables. inmutables? ¿Qué tal? Buenas noches. Te puedo preguntar algo, algo que responde a un pedido sí. de la sociedad, porque finalmente los rugdiers hoy, bueno rugdiers no, mal llamados rugdiers, se sacaron el barbijo. ¿Esto a qué responde? ¿A una presión social? ¿A una estrategia de la defensa? ¿Qué crees? No, yo, yo creo que este, mira, hoy eh, eh, un poco en sorna, digo, se habrán vacunado. Eh, claro. Pero realmente, yo creo que tienen, están tan desorientados. Mm. Este, porque el, el peso de la prueba es tan contundente. Eh, acá tenemos todos los testigos que concurrieron, todos, eh, todos, y todos los que vieron el hecho eh, no pararon de emocionarse y sobre todo de lamentarse el por qué no haber este hecho algo por Fernando. Todos, todos, mencionaron, todos, eh, todos aludieron al miedo, al terror que les daba acercarse. Eh, hubo uno de los chicos, Tomás Alejandro, que amigo de, de, de Fernando, sí. que se metió, trató de ayudar a su amigo y no lo mataron de casualidad. Pero, Burlando, no lo casualidad. Burlando, Entonces, ¿los ocho pero... asesinaron a Fernando? No. ¿Los ocho le pegaron sí. a, al punto de sí. matarlo? ¿Por qué? Sí. ¿Por, es, ¿Es así? No, Fernando, si no le sí. pagaron a los ocho. A ver, doctor, discúlpeme, pero usted claramente es el que conoce el expediente. Lo que sabe, lo que ver, no sí. publica, es que no, los ocho no pegaron, que había otros que estaban eh, evitando Mirá. que los ayuden, había cuatro... caso, La teoría del caso es la siguiente. Nosotros hablamos de que hubo personas... ¿Eh? En todo, este, en todo esta, esta, este, este plan organizado, acordado previamente, hubo personas que le pegaron a Fernando y hay dos personas que fundan, fundamentalmente hicieron de ser humano. Cada persona que se acercaba para poder auxiliar a Fernando era directamente castigado, pero no con la brutalidad y el salvajismo que le pegaban a, a Fernando Baezosa, ¿eh? con la alevosía que le pegaban se generó un marco una situación precisamente para poder asesinarlo. Y tendríamos plan, a otros dos. Fernando, perdón. perdón. Déjeme terminar. Déjeme terminar. Cuando hay un plan para asesinar a alguien y cada uno tiene una tarea, ¿eh? una tarea, todos son los autores del homicidio. ¿eh? Si dos no le pegaron, hicieron otra otra tarea, también son coautores. Del homicidio. ¿Y los otros Entonces, dos? ¿Y los ah, otros dos? Porque usted nombró cuatro que pegaron, dos que evitaron que se no, acertaran no, no. y otros ¿Seis dos. Seis pegaron, seis pegaron y dos hicieron el cerco y le pegaron a otra gente mm. para que no se meta. ¿Es así? A o ver, sea, eso es lo que figura. Es estoy... más, yo tengo, tengo, más allá de los testimonios que involucran a los ocho, a los ocho, no a dos, a cuatro, a seis, a los ocho. Tenemos pruebas que vinculan directamente a los acusados. ¿eh? Ahí sí tenemos menos, pero no, no tenemos a todos. tenemos parece que a cinco con ADN. Decime una cosa, si tienen ADN de Fernando en la suela de los zapatos, explícame por qué... Debe haber mucha gente que tiene ¿Eh? ADN en la suela legas, de los zapatos, porque disculpa, legas, disculpa, le, disculpa. ¿Querés negar el hecho? Explícame para qué, por qué tenía ADN en la suela de los zapatos, ¿no a es ver. esto? Eh, doctor, discúlpeme, debe Fíjame, haber mucha no. gente que tiene este, su, eh, ADN en la suela de los zapatos, como por ejemplo la chica que lo quiso revivir. Yo no estoy a favor de los rugbyes, claramente, pero a mí me parece tal, que tal, tenemos una segunda línea y una tal, primera línea. No haces un análisis, por lo menos, eh, eso, con una perspectiva con sentido común. Sí, sí, estamos hablando Entrape, de que usted, ¿cómo si yo entender, lo conozco bueno el expediente. Si, usted ¿sí lo que no? lo que es el derecho, sí. o lo que, que, uno, que tiene que ver con el sentido común, sí. usted tiene que saber que si ocho personas se ponen de acuerdo para matar a una, a A, una, a ver, todavía no sabemos una, si la premeditación no, ¿sí, está aprobada. No lo sabemos y quisiera saber cómo la va a aprobar. Claramente no me lo va a contar ahora, pero me gustaría... que. están dice, presos sí, hace sí. tres años con fallos confirmados por la Cámara. ¿Entendés? Que fue un planteo que hicimos nosotros. Entonces, está confirmado por la Cámara, confirmado por casación. Si necesitas algo más... No, no, sé, no, no perdón. Creo... Está...